¿Qué miras? ¿Hola, sí? ¿Objetos perdidos? Sí. Mira, es que tengo un libro que ha perdido la gracia. Era para ver si estaba por ahí. En una playa nudista, un mosquito le dice a otro. Tío, ¿lo ves? Ya te dije que aquí es donde mejor se come. ¡Maldita la hora que te conocí! ¡Putos chistes de los huevos! ¡La madre que parió este puto libro! Está ahí entre me gusta y no, no me gusta, me gusta y no me gusta. ¿Por qué están directo? No, tira banda. Yo no hago directo, ah, eh. no, me, no me gusta ser directo, no me gusta socializar con la gente. <risa> no, convenciones belgas. Por suerte no tengo Twitter, si no me andas a fundar en Twitter hace un poco... ¿Cómo era? Eh... vallas Vallas, vallas... era daré con palo también? ¿Eh? Palo y madera O oh, dame tu madera y tu madera Te doy mi madera Tranquilo Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia Uy oui, No veo tu cuerpo, what the fuck Dame un poco un cristal Dame un un cristal, te voy a ver eh. ah, no. ah, no, mira Mira mi cuerpo No, es mi cuerpo Si, sí, no se sé. ve ¿What the fuck? No te no me me falta respeto. No, no te falta en ningún Mal. momento. Mal. ¿Cómo supiste? ¿Verdad? <risa> <No. risa> qué pendejazo. Hice 64 de valle y sol. ¿Para qué rata? Ya, por pendejo. Acá te pongo la cruz. Dios está aquí. Dios está aquí está aquí. Yo ti preparo para la guerra. Ahora mismo le da de ilegalísima entrar a mi casa No se puede entrar a mi casa si así, así no me va no. De que salte por lo que o yo, pero... ¡Me cago al... Me <risa> Me caí, güey no, no, no. Mira, yo le voy a mi perro ahora Levantate pues, Snoopy Capi, no me dejaba bajar, pero toca la gana ¿Dónde vas a? Ven, ven, moralo Mira mi perro Ah, ya estás calé, que onda pero? Voy te. Voy te. Ahí le mató de un mordisco antes No te ha que en mi camino, sino mi perro te ha matado, matar hoy Asesino de ahora Ah te dije que te iba a hacer algo Toma café la, Al lado de la mesa ¡Eh! Tengo me <risa> eh. una papá, mi... Droga, mi Droga, Un Paco Tetris, era, mi hiciste Tetris acá sale algún la surubi <risa> Surubi Surubi 3.2 Mucho no como a Surubi, Orlando. Ya Yaja puede pescar, ¿no? ya Yaja, pues. En el club de pesca, ¿no? con la gente de Valle No, <risa> <risa> <risa> no Dale con él ¿no? Espera nada más, dale pescar, ¿verdad? Y después cuando se te acerque y te estire la caña Al instante le toca otra vez pescar Paciencia, tiene que tenerte da libro y eso arco, y eso te da barco hey. arco bo. arco. No vio un barco, voy a pegar una arco. Mire, una palanca ese <risa> no sé, mi pirimbo, no. <risa> no era una palanca un gancho. No me hablo de decir sí que me mataste más. No Pesqué un aspecto ignio y... ¿Qué pasó? Aspecto ignio pesqué Guarda, ese boludo, un libro, ¿verdad? Sí. Guarda, ese boludo, ese con... Un... ¿Vos le ponés a tu espada ese y tu espada saca fuego cuando le pega a alguien? Iré, raga, pero no me gusta, yo no sé leer <risa> ¿En serio te ¿sí? sí. Ese para leer mandado oscuro va a servir muchísimo, ahora. 132 pescadores a Es que puta. No soy el mayor pescador de la vida, ¿verdad? Claro que sí. A mí me dicen en un rato. La trucha. <risa> porque Una paja en la trucha, ¿eh? <risa> <risa> Capaz dos, dos delfines. Pescate delfín, boludo. No, hay en el agua ahí. No puede ser, boludo. Sos casa de delfín ahora. Bueno, eso Pescador de trucha, hombre. No. De algo no va a entrar, No. De sirena que te dé su. su chip. chip, chip, gente. cerrar, raté, le quité, te meto que hacer rato A cerrar, raté, le quité. Ay, qué rico, Dios mío, qué rico. Está <risa> ah, bueno. Sí, mi casa ya es seguro, capé No, creo más que entren ahí así, así, nomás. Hakubina No, capé, yo no estoy Hakubi, yo estoy 100% jordi. Sí, y estamos te por terminar el episodio de hoy Espero que les haya gustado el video. ¡No! ¡No, <risa> yo voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Uy! Me voy a matar! Me voy a matar, te me voy a necesito escalera. ¿O ¿Vos tenés escalera solo, no? No. No. Me sirve. Porque me pega? ¿Qué puta? qué un guerrero. Es a guerrero. ¿Dónde un guerrero. Es un guerrero. Es me te pegue, que cae, me de bo, no, y siento vez. siento un orificio ahora casa Ahora ahora sí soy una catebo. De tu caña que te gasta, digo. Se, se gasta tu caña, sí, se hace. Ahora me toca una parte difícil, ¿sabes ¿Cuál parte? ¿Cuál? Esta parte, mira. Esta? No me deja poner, hoy Salido, bobo. ¿Qué onda por qué poner la tapa? ¿Cómo te ha ahora? la tapa? Fue simpático de vos poner y así. ¿Cómo puse WTF? ¿Cómo llegó eso ahí? Ya entendía lo que quería hacer ahora. ¿no? Esta parte sí ah, está... Me falta ya. ¡Core! Nervioso el tipo o sea... Me cago en... Te fui de aquí? ¿Qué? Dormí vos, dormí vos. te fui de ahí anterior? Acabo de estar ahí, Te preguntaba. Ah? ¿Cómo te hablo de tu lado? ¿Cómo te vas a preguntar te a, a tu lado? ¿Eh? Qué pendejo soy. Desayamos ah, porque verdad Vamos a tener de eh. Ahí está. ¡Sí! refachero. Te amo mi bebé que yo quita foto a la casa. Me va a matar. Ay, a lo que no me gusta. Ey, acá. cómo bajamos? ¿Eh? Yo sí, no vamos a bajar ahora. Y quitarle la lana, vos. ¿Eh? ¿Qué? ¡Quítala la lana que pusiste. Eh. ¿Rick? ¿Qué? ¿Dónde está la puerta? Va justo aquí, la dibujé con un marcador Se suponía que la cortarías con la motosierra ¿Yo se ¿sí, ¿En serio? me ¿Sí? a traer la motosierra! Claro, Laura, Ya veo el problema. ¡Ay, qué listo! Esto es algo magnífico. Y hará que todos tus deseos se cumplan en un instante. Míralo. Es increíble. Okay, okay. Okay. Y yo que estaba cambiando mi cámara, güey. No sé ni cuánto de día tengo. ¡Corre, perra! ¡Corre! What the fuck, boludo. ¿Cuántas Ahora ya activé información otra vez. Ya se acá por para quitar la foto. Yo te hice volante. Güey, puta, boludo, dos corazón y tengo. Le va? Sí, boludo. No puede ser, boludo, me estoy muriendo. No, déjame, Paola. boludo ¿De la casa quién ¿no? es? Corre bueno, Hola, la casa Y ¿no? Estoy corriendo de boda No, encima mató la vaca La vaca Paki La casa viene aquí, nene ¿no? Este cual de boxo No, en. No. Madena, ella está picando ahí <risa> Y bueno chicos, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado No olviden dejar un buen like, su suscripción y un comentario muy positivo Les dejaré el canal de Reviro en la descripción Por si quieren ir a seguirle y a suscribirse y a darle mucho apoyo Esto ha sido el episodio de hoy, muchas gracias, bye Chao. Debe eh, mirar un creeper ahí, WTF ¡Suscríbete al <tose>